...Messi y qué va a pasar después del Mundial. La noticia, ¿por qué? Porque dijo que Qatar seguramente va a ser su último Mundial. Le dio una nota al pueblo Viñolo hablando de todo, pero principalmente le pregunta el periodista si eh, va a ser su último Mundial después de Qatar. Seguramente sí. Mirá. Eh, sí, la verdad que sí, que hay un poco de de ansiedad y, y nervio al mismo tiempo, ¿no? La ansiedad de quedar que sea allá y los nervios de decir, bueno, ya estamos ahí, ¿qué va a pasar? Eh, es el último, que cómo no va a ir. Y, y sí, por un lado hagamos no la hora de que llegue y por el otro está el el cagazo de querer que no vaya a eh, eh, eh, México en el mejor del mundo existe ese cagazo esa posibilidad de bueno pues va ir muy bien pero nos puede porque sé que había gente también en la selección que decía bajémoslo de CBL, hay que tener este, un buen equipo hay que ir a competir obvio tiene que ser así eh, la verdad que llegamos en un buen momento por cómo se dieron todas las cosas con un grupo muy, muy armado muy fuerte pero después eh, después en un mundial puede pasar de todo todos los partidos son eh, dificilísimo, eh, por eso por es tan difícil el mundial y es tan especial, ¿no? porque porque no no siempre los favoritos son son los que terminan eh, ganando o terminan haciendo el camino que uno que uno esperaba. Es verdad eso pero somos favoritos o, o estamos en el pelotón no sé si somos los grandes candidatos pero creo que, que Argentina ya de por sí es candidata siempre